Gran Concourse en Nueva York, específicamente en el Bron. La gente se siente la euforia del dominicano, eso que nos caracteriza en cualquier localidad donde nos encontremos. Eso colorido que nos identifica y es parte de nuestra cultura. Felices y agradecidos estuvimos, estuvimos disfrutando de muchas personalidades, personalidades las cuales han sido entrevistadas, se le han dado su punto de vista sobre esta gran parada. Pero la más importante es la visión del señor Felipe Cereles quien tuvo la oportunidad pues para poder desde el día cero formar esto esto que es para todos los dominicanos esto que nos representa a nivel internacional que le dice a la nación que existen dominicanos coloridos dominicanos alegres dominicanos laboriosos y qué bueno es compartirlo con todos ustedes aquí tenemos por supuesto la presencia de muchísima gente estamos estuvimos viendo cantando a muchos dominicanos, exportando su música, esa música que nos identifica. Ahí estamos viendo, escuchando más bien el merengue típico que es parte de nosotros. Ese merengue que nos identifica a todos los dominicanos como un sello autóctono de nosotros. Ahí estamos viendo esa música que representa el carnaval dominicano. Esa algarabía que se siente, que se ve, que se nota en la gente, que se nota en la gente pero que también... ...se siente a través de la música, de los colores... ...así es que te invito a que vengas... ...tienes la gran oportunidad de poder seguir compartiendo con nosotros... ...en la 1.70 Gran Concourse en Nueva York, su Jeremy. ...hoy la algarabía de la gente... Ay, yo estoy feliz porque el dominicano es así, alegre, divertido... ...escucha para que tú veas la alegría que demuestran al mundo entero... ...hoy la dominicanidad dice presente... ...ante los ojos del mundo... Este Bronx y nosotros a través de Telenor y todos los canales unidos podemos hacer posible esa transmisión, como cada año, uniendo dos naciones. Primo, cuéntame, David. Bueno, un éxito, un éxito total, esta gran cobertura de Telenor, Canal América y esta red de canales aliados a la gran cadena desde la gran parada dominicana del Bronx. Roberto, felicidades por el gran trabajo y el éxito de esta transmisión. Bueno, miren. Eh, los finales son todos tristes, Sí. ¿eh? Pero tenemos, eh, Jorge, Julio, este año, ponte aquel lado, Jorge. Este año hemos rompido récords. Tenemos casi cinco horas interrumpidas transmitiendo. Casi cinco horas. Totalmente en vivo. Eh, Reconocer este gran equipo. A mi derecha Julio César Vargas, que ha estado en la producción general, coordinando aquí todo lo que es eh, la logística de esta transmisión. Al Alberto, que cada año. Es parte de esta transmisión, Canal América y también de su Sujermi, que es su segundo año con nosotros. Mayelin Duarte. Sí. es primer inter para el mundo. Así es. Compadre mío, un veterano, ha estado ya en varias transmisiones. Y ese que usted ve ahí, casi, usted lo ve en un programa, pero ese es el dueño de Canal América. Pero aparte de ser dueño, es también director técnico, es que monta eh, todo esto. Es la persona que nos da el soporte técnico para poder hacer esta transmisión. Propietario del único canal en alta definición aquí en Nueva York. Único canal en alta definición. Un vegano, eh, un vegano dominicano radicado aquí por muchos años, eh, el cual acoge muchos talentos en su medio, que es Canal América. Jorge, yo creo que tú dices unas palabras. Bueno, la verdad es que ha sido totalmente un éxito y de verdad es que ah, yo me siento bien feliz que junto a Telenor Canal América ha podido hacer un excelente trabajo llevando Cinco horas de transmisión, es la primera vez que el desfile de Bron dura cinco horas, señores. Increíble. Así que gracias también al compadre, a Julio Vargas, que confía en nosotros acá para eh, ser el soporte para esta transmisión. Y a ustedes también, muchas gracias por confiar en nosotros para hacer el trabajo que siempre hacemos. Y seguimos, seguimos con el desfile de Manhattan el 13 de agosto. Así que no se lo pueden perder saludar a Telenor por este elenco de profesionales que nos ha traído este año hermosas chicas y muy profesionales y este equipo dirigido por usted bueno, así es, nosotros agradecer yo le dije al principio de la transmisión que somos un equipo de más de 50 personas, aquí hay como algunas 20 y algo en República Dominicana también en los controles máster, nuestra Xiomara de verdad Xiomara, una amistad de tantos años respeto, cariño y admiración cada año me convenzo más que la mujer tiene que seguir creciendo en todas las áreas. Y tú has sido una pionera en lo que es la televisión, el broadcast, aquí en la ciudad de Nueva York. Joyce Aladín, que ustedes no la ven en cámara, pero hay que le coger todos los golpes a este señor, porque la presión no es fácil. Y más cuando es en vivo, yo se lo digo porque, o sea, yo tengo que aflojar a veces de tanta presión. Joyce, cogiendo presión allá en los controles master Rudy Dizla, también la parte de soporte técnico allá en República Dominicana Jorge Luis, está el chamo Misael, está Warner está Celinés, eh, los camarógrafos Jorge, hay que mencionarlos, que tú lo conoces ¿Cuáles son? Bueno, tenemos a Daniel, la parte técnica Daniel Rumaldo, también tenemos a Rafael Roberto, Roberto ah Roberto, Roberto disculpa, Roberto, Roberto que está debutando con nosotros el día tenemos a Víctor Jiménez el control de piso, debutando, representante de CDN acá Y un hermano que nos ha apoyado el día de hoy Dándonos nosotros esa dirección que necesitamos También tenemos a Xiomara Jiménez, control máster, Vito Jiménez, segundo control master eh, También tenemos a, a Fermín Suárez Que ha cogido una pela increíble en el solazo hoy Pero la verdad, le agradecemos mucho ese gesto De también darnos una mano aquí en el desfile bueno, nosotros contentos una vez más mi querido compadre Julio Vargas Eugenio Vargas que confía eh, en el trabajo que estamos haciendo Julio César que se ha integrado al 100% para que esta parada sea todo un éxito, también a, a, a todos los patrocinadores que sin ellos no podemos hacer nada porque esto cuesta un dineral y, y nosotros lo hacemos prácticamente para cubrir eh, los costos, Julio César eh, quiero que diga una palabra para finalizar a la gente del Ministerio de Turismo eh, que ha sido pieza clave para nosotros poder hacer esta transmisión. Eh, ¿Cuáles son tus palabras, Julio César Vargas? Nada, realmente agradecer todo el apoyo, el respaldo, todo eh, en todo lo que ha sido logística, el Ministerio, de, el Ministerio de Turismo, en la persona de Luis Medrano y de su ministro, el mega ministro Francisco Javier García. De verdad que esto, eh, sin ese grano de arena que ellos aportaron, hubiese sido un poquito más difícil. Y gracias a ello, hoy estamos resaltando todo el valor del dominicano, resaltando en aguas extranjeras una actividad que más que celebración es poder resaltar la unión del dominicano, la alegría del dominicano y el orgullo que se siente el poder decir soy dominicano y en República Dominicana lo tenemos todo, como dice el Ministerio de Turismo. Esto así, Julio, a través de esta transmisión Pongamos en alto nuestra República Dominicana y enseñándole al mundo que somos el mejor país para invertir, para visitar, para disfrutar. Así que, come to Dominican Republic, enjoy, disfruta tu país, ven a República Dominicana y disfruta. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Sin ellos no hubiese sido posible hacer esta transmisión en vivo. Así que nosotros, el compromiso... ...el compromiso para el próximo año... ...quiero agradecer de manera muy personal... ...a mi esposa, Nalda Guzmán... ...que también se fajó en la parte logística... ...de lo que es el refrigerador, la picadera... Eh, eh, ...recibir a nuestros invitados... ...agradecer a la cadena de Canales Jorge... ...no solamente a Canal América y Telenor... ...este año estuvo eh, Teleunión... ...estuvo Tele... ...Teleunión, Teleuniverso... Eh, eh, ...Megavisión y Teleuniverso Canal 29, HTM... HMTV en, en Salcedo, canal 33. O sea, que hemos crecido. Esta señal está llegando a República Dominicana Interior y al mundo a través de las redes sociales. Es decir, que el trabajo se ha ido multiplicando, el que hemos venido haciendo. Y eso nos llena de orgullo. Y seguiremos trabajando. Nos vemos en la Dominican Day Parade y el 2020 eh, celebrando 31 aniversario de la Gran Parada Dominicana del blog. Para mí un placer inmenso crecer junto a Telenor a Canal América y crecer a nuestros dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York Bueno, un éxito, un éxito entonces esperamos que la gente de Canal América también de igual manera como ustedes vienen a la ciudad de Nueva York, nosotros estamos ansiosos también poder viajar desde aquí para algún acontecimiento que ustedes celebran allá en San Francisco de Macorís Ah no, eso así está invitado y la joven mensual a Macorís ¿Sí? Señores, nos vemos el próximo año 2020. 20, misión cumplida, gracias por su sintonía, gracias compadre Julio, compadre Eugenio, Telenor Loira, eh, Evelyn y a todo el personal técnico de los canales, gracias mi bendiciones, gracias papá Dios que nos bendijo, todo salió bien, pues. hay que tener fe, hay que tener fe. ¿eh? Nos vemos.